Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá, un nuevo video de reacción acá en ganar. Y bueno, vamos a reaccionar a un, a un YouTube hispano del tal YouTuber, este se llama Killer87. Y bueno, tiene como 60.000 suscriptores, ¿no? Y bueno, vamos a reaccionar a un, un YouTube hispano suyo, que creo que este es argentino, por los motos y todo eso. Y así que bueno, vamos a arrancar de una. a reaccionar a ver si me da reír este, o a ustedes también y ok así que empecemos de una vez que lo bajé y bueno empecemos ya le doy play y comenzamos <música> oh se te nota la vega mm. está llegando al partido con la chaco le está se nota que no ves muy bien y da como negro allá voy de volada a mi porte al calmar tengo un par de pitufos y para quemar con el presente qué te pensás, la concha, de tu madre! se culo, ¡A tomar la leche! LLEGANDO Llegando la todo! LA la ¡Está Este es el de de. Voy desnudo nena corte de buena, tengo pendencia y corto Ando solo con... Ando sin un ando Lo que tengo es exceso de peso y sexo por un kilo, doles un si ganado así la veo sola me quedo con ella Vivir como negro siempre fue mi estilo Me fijo mañana como mandar trabajo de noche Soy Batman Igual tiro un tema y <risa> capaz que me pego tiro nunca me han disparado pero siempre me han golpeado en el cuello con una palanca. Yo le canto y sin papel escribiendo los guachos del barrio me hacen el corto no pueden bajarme en el maní. ¿Hey? Okay. Ahí te este ya ¿Quiero más acá? Pito corto. Vamos a reaccionar a otro a ver. Ahí está. Y otro que se llama... Nish eh, de c 90 Relampa. ¡Oh! ¡Séntame! ¡No está la verga! Al bitjacko, dejando el peón de Llegando al piso y en la C90 No se la dar ni en pipi lenta Llegando en la culo mar de al una cosmuna mierda De monto, a mi papa no vuelven que a por mi mamá, Tengo 24 HIJO de rebelión, puta. Ya voy a ver si Kindle, negro, Mami por detrás. de tengo un patio grande, como esta Tengo una gran para quemarle las contractas. ¡Muéveme a las pijas, como está, tú prendiendo el cuerpo de la la verga, mamá, huevo. qué qué? qué qué? La qué qué? verdad frito. <risa> Hice mucho ruido tras perder a <risa> John C. Hmm. C. John C. se aparece <risa> Cuando yo empecé no tenía ni para atrás, perderme, no tengo ni para atrás <risa> Ahora me cago, si Dios año Te podía pegar y ni había dado cuenta hey, Bloque ostenta, eh hey. uh. Bloque ostenta, wow Bloque ostenta se me mueven el pito en cámara lenta <risa> <risa> Para, para, para, para Se secó. Mi papá me dijo que él me sabía motilar y me motiló <risa> es que Va. mi amigo no tiene el pito veloz voy con las genis Cuatro turras que me roban con cuatro Da poli me pregunta si no tengo tierra Me llora con las pero yo o no lo sé La droga la tomamos con un otra con las <risa> del club sacate la mochila ¿eh? paso con el peito fotera peime ru... la moto paso con la moto pero que agarra la crítica señora yo no romo cartera yo ru... romo billetera yo me quedo por eso el... yo romo <ríe> cartera yo no billetera yo tengo tierra yo saco del mario fiesta fiesta mi papá cuando paso me la llevo la puta no, sé, tú con silencio, que estoy muy ustedes hablando cosas sí. que son cosas mi boca yo te amo doscientos consoladores en el Marica narikajaja, mi mamá se fue estupe en lima, también en el México, también en el de manaví S bro, S um. hey, no me yo la conocí en un taxi Ando sin un pene negro Solo tengo sexo con negros ne <risa> <risa> Si quiere la cojo Me quedo trancado Y lo le canto negro Andalo así lo <risa> Vivir como mono Siempre fue mi estilo No importa si falta Me fijo mañana Como matar mi viejo Igual tiro un tema Y capaz que me ven f Yo le canto la, la, la, la, la, la. Nena pierdes el condón Te dije cordón Ando sin papel Equipando los otros Los Sí. bueno <risa> ok gente este ha sido la reacción de hoy fue corto los dos vídeos bueno y bueno un buen trabajo del que ha hecho youtube hispano que bueno de esas bandas de trap y todo eso que bueno no sé muy bien cómo es eso pero la verdad si sí, me causó algo de gracia y bueno dejaré los dos originales acá abajo en la descripción y bueno si y apoyanlo tanto que bueno lo hacen bien solamente y bueno sigue apoyándome a mí bueno dale un me gusta compartir suscribirte a este canal para más eh, video reacciones pero también hago reviews en gameplays también y bueno eso es todo soy yo se así que nos vemos en la próxima chau